Serenatas Luis Barbosa. Aguíndala con una Serenata. Sin ser un día especial, llévale flores. Serenatas Luis Barbosa. Vine el a adorar a las mujeres. Y de mujer está rodeado mi destino. Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles. Serenatas Luis Barbosa. Contratos al 311-269-1479.